Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Y hoy vamos a hablar de Catamarca. ¿Cuál fue la, so la sociedad más antigua de este lugar, de la región? Y vamos a estar acompañada del, eh, de un licenciado. Él es experto en este tema de, de todo lo que es... Eh, la historia, arqueología y, y muchísima investigación que tiene al respecto de nuestra provincia. Así que las ideas que quieran, o las preguntas, ideas que quieran compartir, va, les voy a agradecer que lo hagan a través de los comentarios. Eh, bueno, vamos a, a ponernos cómodos y a disfrutar este momento. Bienvenidos a Compartiendo con Amigos, que desde hace 10 años tenemos este espacio y bueno, para disfrutar, hacernos compañía y también compartir historias de vida. Y hoy le toca para que aprendamos y conozcamos un poquito más de nuestra queridísima provincia, Catamarca, República Argentina. Así que bueno, vamos a invitar al licenciado Ezequiel Fonseca, él es docente de la Universidad Nacional de Catamarca es investigador y tiene muchísimo, muchísimo estudio, muchísima experiencia, así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, María Muy sí. bien, muy bien, muy ansiosa por aprender de nuestra provincia, impresionante. Bueno, esperemos, esperemos. Sí, sí, sí. Bueno, esto de saber cuál es la sociedad más antigua de Catamarca. Eso, si me lo podés responder brevemente, bueno, me encantaría. Después vamos a desarrollar. Vamos brevemente. Bueno, el tema de la antigüedad en Catamarca se remite a una condición del poblamiento americano. El, es decir, la migración de poblaciones del lado de Asia, del lado europeo, hacia el continente americano va a ir dando un proceso de poblamiento, que va a rondar alrededor de los 25.000 a 40.000 años de antigüedad. La provincia de Catamarca como tal, su espacio más antiguo es la zona de Puna, la zona antofagasta de la sierra, en la cual tiene unos fechados radiocarbónicos de 11.000 años antes del presente, es decir, estamos hablando cerca de 12.000 años desde la actualidad hacia atrás. Es decir, son cazadores-recolectores que empezaron a ocupar la zona por la disponibilidad de recursos tanto de animales como agua, pastura, y de allí empezar a hacer su vida de cazadores alrededor de un radio de acción donde estos animales se movían. Y obviamente con el tiempo van ocupando otros nichos ecológicos y le va a ir permitiendo generar una dinámica poblacional un poco más compleja de este desarrollo. Tengamos en cuenta que eh, la población sigue, continúa hasta la zona de lo que hoy es Tierra del Fuego y van a tener fechados de una eh, temporalidad muy similar. Entonces siempre se generó con la parte de Estados Unidos, con el Instituto de Smithsonian, cómo América Latina podía tener fechados tan antiguos, siendo que el poblamiento americano había sido por el Estrecho de Bering. Entonces dentro de ese derrotero empieza a entrar Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, con fechados muy antiguos, y solo Estados Unidos tenía algunos fechados similares para la zona de lo que hoy es Nuevo México cerca del 12.000 aproximadamente. Entonces ahí se genera toda una problemática que se conoce como eh, conflicto o problemática cloris. Es decir, en Estados Unidos se encontraron una serie de puntas de proyectil, más o menos de 12 a 15 centímetros de largo, y en América Latina eran un poco más pequeño, para la misma temporalidad. Entonces eso implicaba todo un proceso de adaptación de las poblaciones cazadoras-recolectoras a la disponibilidad de fauna que había acá. Entonces empieza a haber todo un movimiento para denominar pre o post-Clovis a las poblaciones que ocuparon la zona. Uh -huh. Los conflictos que se generan después es que, por ejemplo, la Patagonia argentina o eh, las, eh, la Patagonia chilena empiezan a tener fechados de 12.000, 13.000, 14.000 años de antigüedad y empezaba a generar más controversia. Entonces, ¿cómo podía ser que los investigadores argentinos estaban teniendo un problema de fechados? No podía ser que tengan tanta antigüedad para estos lugares. Y bueno, efectivamente sí, la antigüedad es correcta, los fechados están bien, y la población ocupó estos lugares. Incluso eh, un animalito que hoy tiene todo el mundo en su casa, que es el perro, hay registros para la zona de los toldos en la Patagonia Argentina, con estas temporalidades, 13.000, 14.000 años. Es decir que el proceso de domesticación de animales se viene dando aproximadamente de 40.000, 30.000 antes del presente uno de los primeros es este palmarito del perro. Qué bárbaro. Bueno. La zona bueno. de Catamarca tiene así como una particularidad con, eh, hay un perrito el, el este que no me sale el nombre, que tiene, no tiene pelo, eh, el perro pila. Ah, el perro pila. Que es el típico, el perro típico americano, que lo vamos a ah, encontrar okay. tanto en la zona de Bolivia, como en el norte de Chile, en Perú, en el noroeste argentino, y toda la zona de Antofagasta, Tinogasta, tienen así como un fanatismo con este animalito. Incluso para eh, los eh, campesinos que vivieron en la zona de Antofagasta de la Sierra, y que se movían sí. traficando mercancías y, y ganado, ganado de llama, utilizaban un animalito. Este. Y cuando moría el, el trabajador campesino, era enterrado en una cueva con su perrito. Es decir, los dos. Qué bárbaro. Me que de, de vínculo con los animales. En cuanto a antigüedades. Bueno, bueno yo no salgo de mi asombro porque, digo, eh, esta, esta ignorancia puntualmente en este tema que me parece súper interesante, Ezequiel, digo, no sé si vos coincidís, pero digo, ¿por qué aprendimos tanto de historia eh, de tantos países y no tanto de nuestra región. Yo, a pesar de que conozco toda la provincia, con toda mi familia siempre viajamos, eh, hasta de vacaciones, amo el interior, amo la provincia y, y el país, pero digo, ¿cómo puede ser que no conozcamos nuestra provincia? Eh, por eso no sé que si vos. Y Sí, estoy de acuerdo. Puede haber un problema de difusión de las investigaciones que se hacen en Catamarca. Hay un problema de acercamiento de esto con el, la gente común. Otra también hay, hay problemas de intereses. No es muy común que la gente se interese en estas temáticas. Si bien sí, no van, a, eh. van a saber que la Universidad de Catamarca está haciendo investigaciones por ahí, pero no llama ¿Sí? mucho la atención. Sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, ya la gente que por ahí me acompaña, que, que me siguen con todo lo que vengo haciendo, que tiene que ver más con eh, las, los comportamientos, la biodecodificación, la programación neurolingüística, que siempre invito a la reflexión de por qué repetimos las mismas historias pero digo ¿por qué será que no nos ocupamos de estos temas que para mí son tan importantes? O sea creo que son muy importantes para todos pero este... son importantes porque una una parte como somos docentes de una universidad pública el Estado nos paga nuestros sueldos para y además nos financia los proyectos de investigación de ahí que tengamos el otro nexo que es la difusión que es la parte de extensión universitaria si bien nosotros ah, hacemos extensión está reducida a puntos focales que están vinculados con nuestra área de investigación. Pero la provincia de Catamarca tiene aproximadamente unos 110 proyectos de investigación de toda la Argentina. De todas las universidades vienen a la provincia de Catamarca. ¿Por qué? Porque Catamarca es como un gran sitio arqueológico. Tanto arqueológico como paleontológico. Entonces, de distintas unidades académicas se produce conocimiento. Esta producción de conocimiento está rondando en un círculo académico muy cerrado, y que eso no está faltando, porque la mayoría de estos investigadores hagan el nexo con el resto de la comunidad. ¿Y, se ¿Y los sistemas educativos la en las escuelas, niveles secundarios, primarios, no tenés un poco que focalizar también, cambiar un poquito la mirada? y nosotros colaboramos con el ah. sistema educativo, el tema sí. es que la currícula, como está pensada no tenemos sí. incidencia en eso, pero eh, los chicos de cuarto grado ya ven las problemáticas del poblamiento de América, ven la problemática de los pueblos originarios, ya para quinto, sexto, después en el secundario vuelven a repetir las temáticas, o sea, con un poco más de profundidad, y es en los ámbitos donde nosotros vamos y damos charlas y explicamos cuáles son las dinámicas de los pueblos que vivieron acá. Nadie se imagina que eh, debajo de su casa... Eh, Hubo poblaciones viviendo antes que uno. Así es. Sí, sí, Entonces, sí, lo que creo nosotros que... conocemos como, como Catamarca y los límites de la provincia son relativamente nuevos dentro de la historia. Exactamente, sí. Buenísimo. Ezequiel, ¿qué te parece si empezamos a compartir algunas de las imágenes bueno. Que, bueno, que vos compartiste para que vos puedas...? Lo voy explicando. Exactamente. Bueno, bueno, la idea es: como yo eh, trabajé mucho entre la Rioja y Catamarca, entre las dos estuve siendo funcionario de investigaciones. O Entonces, sea, vamos a ver una serie de paisajes en la zona entre la zona de la Rioja y Catamarca que tiene mucha conexión entre sí. Porque va a cerrar con todo esto la parte de Capacñán, que es el camino incaico, que no solo va a unir dos provincias, sino que va a unir desde, Colombia, desde Ecuador, Colombia, hasta Argentina y Chile con este derrotero de en los pueblos incaicos. Bueno, esto es parte de un sitio arqueológico, si querés ir pasando, esto se llama Pucará de Huarco, en La Rioja. Sí, quiero yes. que esto, ¿en qué parte, si tuviéramos que ubicarlo? San, San Blas de los Sauces, si yo me fuese desde la ciudad de Catamarca, para aquellas personas que no viven en, en, en la Argentina o en, o en Catamarca al centro, mm -hmm. tengo que ir hacia el oeste catamarqueño, es eh, tomar un camino que se llama La Cévila, y de ahí tengo un camino de que Boca. se abre hacia la provincia de La Rioja y otro sector de la mm. provincia de Catamarca, que es Andalgalá. Entonces, comúnmente la Ruta Nacional 60 es la que nos lleva para el lado de Belén, y gasta, y va a conectar a San Blas de los Sauces, que es el límite entre estas dos provincias. Excelente. Es un límite artificial, pero en cuanto mm. a características culturales tiene muchas conexiones entre sí. No solo arqueológicas, sino también históricas, culturales, y que se mantiene hoy en el tiempo. Mm. Bueno, muy bien. A ver qué pasó. Ahí está. Bueno, es estas representaciones de petrolifos. Y la idea de acá es mostrar cómo, con el correr del tiempo, estos petrolifos van teniendo una condición de turismo cultural. Sí. Ezequiel, disculpa, quiero que para vos palabras que pueden ser muy naturales, para mí no. Petrólifo es una representación gráfica en una roca. Se hace a través de dos técnicas, picado, que es rompiendo la piedra así de manera lineal, donde vamos a tener la forma, por ejemplo, de las cruces, de los rombos, y después es otro formato es abrasivo, utilizando una roca dura, en este caso siempre se trabaja con cuarzo, que es una de las más duras, y dándole las formas como tienen arriba, por ejemplo, hay un calibre ahí, hay un formato de viborita, después hay como un triángulo tipo flecha, son eh, huellas de pájaros. Entonces tenemos una relación vinculada con el agua, con el aire, con la tierra, que es parte de la cosmovisión como de los pueblos originarios. Entonces va dando una serie de pautas para que, por qué. Eh, tenemos un gran inconveniente con esto porque esto es un lenguaje, y como lenguaje e idioma de los pueblos que existieron en el noreste argentino, Muchos de sus significados se perdieron. Es muy difícil poder decodificar los sentidos del de la persona que los hizo y a quién estaban dirigidos poder interpretar. Nosotros como arqueólogos tratamos de darle un sentido buscando herramientas desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía, para poder codificar más o menos esta característica del lenguaje. Nunca vamos a llegar al significado real. Perfecto. Las que lo hicieron. Y estas, estas imágenes, estas figuras, eh, representadas en qué lugares, en qué épocas... Esto es todas de las la la zonas zona zona de, zona de La Rioja y están representadas entre el 300 después de Cristo y el 700. Mm. Ese tipo de cruces que se ven ahí la voy a encontrar en todo el noroeste argentino, incluso del lado chileno. Entonces, mm. la iconografía de la mayoría de los pueblos está teniendo una dimensión regional. La cordillera de los Andes, por muy alta que se vea, no es un límite para las poblaciones. La gente cruzaba de un lado para el otro, y tenían vínculos, tanto lingüísticos como de tráfico de mercancías y de animales. Entonces eso va dando una regionalización un poco más amplia que solo una provincia en el noroeste argentino es para que no caigamos dentro de un reduccionismo solo por los límites territoriales que hoy los estados provinciales marcaron, sino las poblaciones se movían por un rango mucho más amplio que esto. Lo mismo que con los conceptos de la religión católica, entonces cuando mucha gente desconoce de qué se trata esto, trata de buscarle las formas de responder a través de lo conocido. Lo conocido para la mayoría de la población en la actualidad es la característica religiosa. Entonces, en estos espacios suele aparecer o crucifijos o eh, vírgenes. Para superponer una relación entre un pasado que se desconoce y a mucha gente le produce temor de que estas representaciones estén o en zonas de cuevas o cercanas a cuevas, y que se suelen atribuir a zonas de Salamanca. Con esta asociación con respecto al demonio. Esto que se ve en amarillo ahí, que pasaste el mapita, Sí. Es una franja que lo que se conoce como Valle Central de Catamarca. Uh -huh. Tenemos una región central en amarillo, una región oeste y una región este de la provincia de Catamarca. Abajo se ve la provincia de Catamarca, la Rioja que no estábamos hablando hace un ratito, sí. y solo nos divide una característica arbitraria de una línea en cuanto a condiciones provinciales, pero en cuanto a características culturales sigue teniendo muchos vínculos. Por ejemplo, el valle, la ciudad de Catamarca está acá en el centro y tiene conexiones, tanto para la zona norte, con Ambato, con Paclín, que son los departamentos de, de producción agrícola más importante que tiene este, este fragmento, y después la zona de Huillapima y todo el sur, que es una, po, una zona un poco más árida, más seca, donde tiene otro tipo de producción que hoy en día, a partir de la década de los 90, se asoció con la producción olivícola pero antiguamente toda esa zona era zona de productores de ganado, eh, ganado caprino. Entonces, las modificaciones que se producen en este espacio y en este paisaje están relacionadas con una condición de producción agrícola eh, vinculada a, a espacios muy grandes, es decir, eh, se llama, eh, está vinculada con una condición fiscal en los campos de, Ahí no me sale el nombre, de extinción de impuestos. Es decir, la provincia de Catamarca estimuló el ingreso de productores grandes orientando a este tipo de producción monocultivo. Y se eligió todo el sector de, del base central. Lo mismo bueno. como, como lo para la zona de Pomán, que dice ahí la región oeste, toda la franja que se ve eh, vinculada a la ruta 46 va a estar asociada también con la producción olivícola. Por las condiciones climáticas que tiene la condición de sequedad. Si querés pasamos Bueno, la Bueno, este pueblo perdido de la quebrada es un sitio arqueológico que está a 4 kilómetros de la ciudad de Catamarca. Eh, está cerca de una ruta que se conoce como Camino al Rodeo, que es una de las villas veraniegas de acá, de la provincia de Catamarca, por excelencia. Y este sitio es uno de los pocos sitios que hay en el noroeste argentino que la gente puede visitar. ¿Por qué? Porque tiene características de un eh, sitio temprano. Los fechados de este lugar nos rondan cerca del 200 después de Cristo, 176, 200. ¿Qué implica eso? Que ya tenemos poblaciones sedentarias ocupando este lugar, con su casa, su chacra, la vuelta de la casa, es decir, la zona de cultivo, y un corral para los animales. Y eso con el correr del tiempo van acumulándose familias, una al lado de la otra, y va siendo un gran complejo habitacional, que hoy en día si vemos, el lugar tiene más o menos unos 150 metros de largo por 50 de ancho, y vamos a ver una sucesión de casas, que va a parecer muy complejo, pero esto se da con el correr del tiempo. Perfecto. Eh, Ezequiel, eh, ¿hay, alguna, ¿hay algún trabajo o alguna propuesta en base a esto, a esta área? Sí, con eso estamos trabajando año? con la con la Municipalidad de la Capital en la puesta en valor. La Municipalidad de la Capital lo que hace es poner sus trabajadores con un formato de guías, nosotros le dimos toda una serie de información, y los guías vinculados también que son chicos egresados de los institutos de formación de turismo de acá de la provincia, que están trabajando como becados ahí. Entonces, Perfecto. de ahí recetan al turista y le explican cuál es la dinámica. Nosotros hicimos toda una serie de excavaciones en el lugar y toda esa información está disponible. Que forma parte Bien. del argumento para contar la historia del lugar. Bien, y en cuanto a la arqueología, en cuanto al trabajo de poder hacer recuperación del lugar, o eso... Es que hay, eh, en todos, cuanto a recuperación todos, del lugar, que... siempre se trabaja así, con, hay una discusión en cuanto al académico que si dejamos las ruinas como están o eh, las arreglamos y le damos la forma que nosotros podemos interpretar. Uno perdido, en el caso de este, se eh, tomó la intención de dejar las ruinas como ruinas, sin intervenir, solo contenerlas para que no se destruyan después de la excavación y que la gente que circule ahí pueda ver cómo fue el momento después del abandono y que esto generó una condición de muros caídos y están así otro factor de, distinto por ejemplo y de, de organización en cuanto a las la características arquitectónicas o murarias es el cincal uno claro. visita el cincal en Londres en el interior de la provincia y va a ver todos los muros armados claro. debajo de la, la parte más baja de la pared tiene una línea negra en el cincal esa sí. línea negra para arriba es parte de la reconstrucción bueno, dentro de eh, las discusiones que hay en la academia De decir, bueno, de, en cuanto a conservación O en cuanto a las formas de cómo vamos a trabajar esto Hay discusiones Y de bueno, cada uno decide si hace una reconstrucción parcial O una reconstrucción total Como por ejemplo, eh, Perú tiene una dinámica de reconstrucción total Uno va a ir a cualquier sitio en Perú Y va a ver que el sitio está en impecables condiciones hay mucha gente trabajando allí, eh, obvio se cobran entradas monumentales en dólares a los turistas, y eso genera toda una dinámica comercial que hace que se pueda dar una intervención de los sitios arqueológicos y esté en constante reparación. En el caso de Argentina tenemos esas discusiones. ¿Quiénes quieren eh, intervenirlo y los, o lo dejamos con el formato de ruinas como están? Y de allí se hace todo un programa de cómo se puede visitar, por cuánto tiempo, por cantidad de personas, para que esto con el tiempo no se afecte y no se destruya, ¿no? Ese es su plan de manejo sí. que tienen los sitios. Sí. Bueno. Eh, vamos, a ver, vamos a ver una diapositiva más. Eh, no sé... Estas son si pinturas puede... rupestres. Ajá. Bueno, esto es una localidad acá del Valle Central de Catamarca, es muerto Q, el departamento, y la localidad esta es La Carrera, un pueblo chiquito de La Carrera. Al lado de las, la zona de montañas, las, las montañas de este lado de, de muerto se llaman graciano. así hay una piedra, que es esto lo que podemos ver acá, con pinturas rupestres. Uh -huh. En todo lo que es el Valle Central de Catamarca hay dos lugares con pinturas rupestres, y la mayoría están en el este catamarqueño O si no, ya en la zona de Puna vamos a encontrar petroglifos, como los que vimos hace un ratito. Exactamente. Entonces lo que vemos acá es una representación de un sacrificador, que es este señor que tiene en la cabeza así como un tocado y como un fauce que se ven ahí. Bueno, esto representa la cultura de la aguada, que es aproximadamente del de 500-600 d.C., hasta el 800, el 1000 de hecho, después de Cristo. Es un periodo donde es, podríamos decir que es el máximo desarrollo cultural que existe en el noroeste argentino en cuanto a complejidad social, en cuanto a características tecnológicas, en la producción de alimentos, terrazas de cultivo, es decir, avanzar sobre la naturaleza y generar las condiciones necesarias como para supervivir y tener una sociedad compleja. Este sujeto tiene en su mano una serie de flechas, si se puede ver ahí, obvio las pinturas están un poco desleídas, porque también tenemos serios factores eh, antropológicos, eh, es decir, la gente no cuida muy bien el patrimonio, entonces ven ese tipo de cosas y mucha gente va y quiere poner su nombre, los raya, o sea, ahí, ahí sí como una tensión constante entre el cuidado de esto, su difusión, y después... Eh, la responsabilidad de cada individuo que va a los lugares y que los conserve. Entonces siempre estamos en una dinámica de, de tensión constante. Este sujeto que vemos en, que sería el representante o chamán, dentro de más importante dentro de la comunidad, tiene un proceso de transmutación, es decir, se va a convertir en jaguar. El jaguar es el animal con mayor poder en la tierra para las comunidades originarias no solo del de, de noroeste argentino, sino de América. Fíjense que el tigre, por ejemplo, para las sociedades asiáticas, es el animal con mayor poder, es decir, el jaguar que existió en la zona del noroeste argentino, tiene, hoy en día lo vamos a encontrar en la zona selvática solamente, no la zona de la selva amazónica, Misiones, Formosa, por las condiciones y variaciones climáticas que hubo. Tiene una antología que tiene un radio de acción de 30 kilómetros. Un macho cubre 30 kilómetros. Y en ese, en ese radio caza y hace todas su, sus actividades. Cuando va a buscar una hembra para copular, tiene que salir de este rango y empieza a tener conflictos con otros tigres de la zona. Pero bueno, la comunidad aguada lo que va a hacer es tomar este animal y este sujeto chamán se va a transmutar en este animal que vendría a ser más aproximadamente una relación de poder. Con bueno, el correr del tiempo, estas relaciones de poder van a ir cambiando. Por ejemplo, los incas van a decir que son descendientes del sol. Entonces, como lo más cercano a ellos es el sol y lo más cercano es el inca, después el hijo del sol. <coughs> Para estas comunidades es más terrenal, es decir, el jaguar es lo más importante, es lo máximo que puedo llegar en relaciones de poder. Bueno, El señor que se ve abajo, que tiene ahí como si fuese una escafandra, bien. que tiene así, bueno, son máscaras. ¿Por qué? Porque hay una serie de rituales, de bailes, danzas, en procesos de ritualización. Y en los conflictos que tenían estas comunidades, solía eh, pelearse entre distintos sectores, y a los guerreros vencidos se les cortaba la cabeza. Pero no es una condición solo de aguada, sino que ya viene de épocas muy tempranas de las zonas peruanas, que es esta transmisión de las relaciones de poder, entre aquellos eh, guerreros con mucho, con mucho poder, el que perdía, el que ganaba se quedaba con la fuerza guerrera, y eso es una condición que se mantuvo aproximadamente hasta mediados del siglo XIX. Hay eh, registros etnográficos para las zonas de, de Jujuy, de las zonas de Tucumán, que... Eh, hay muchos traslados de indios de la zona de Chaco, de la zona del sur de, de Salta, hacia los cañaverales, hacia los ingenios, uh -huh. y sigue habiendo conflictos entre ellos en estos lugares. Cosa que la gente no podía concebir que para mediados del siglo XIX, principios del XX, esto sí ha ocurrido. Y la, las características de los pueblos originarios es que siguen estando todavía presentes. Eh, bueno, a ver, demuestra la próxima imagen y dale, lo hablamos claro. después de la pausa, ¿sí? Bueno. Estos bueno, serían terrazas. Esos son terrazas de cultivo. Ahí se puede ver una persona en el medio de un grupo de terrazas de cultivo. Perfecto. La bueno, parte esto, de abajo. ¿estos? Bien. Sí. Ya, ya, ya, ya vamos, a, la pausa. vamos a ir a una pequeña pausa, Ezequiel. Eh, ¿sí? Y, este... Y bueno, y ahí les pido a las personas que nos están acompañando que hagan las preguntas. Estamos hablando de Catamarca, hablamos de, las, las primeras, eh, de la primera sociedad o la sociedad más antigua, 12.000 años antes, eh, no, 12.000 años de antigüedad. Así que bueno, este, hagan preguntas, aprovechen porque es realmente impresionante eh, lo que estamos aprendiendo acá junto a Ezequiel Fonseca.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 Eh, bueno, ahí estábamos viendo las imágenes de Catamarca y ahí también mostraba el túnel que que me comentaste en algún momento fuera de la bueno, cámara. Me... Y Bueno, juega, sí. eh, ¿cómo se dice? Arana es el, no me acuerdo el nombre de este muchacho. Arana. sí, el la... actor. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, esa es una, una dinámica del Ministerio de, de Cultura y Turismo y Deporte de la provincia. Yo fui funcionario bueno. de ahí. Eh, por parte de la Dirección de Antropología, y bueno, la idea era mostrar eso, por eso de tradición, y arranca mostrando cosas del interior, parte de, lo, de la religión, entonces cómo fusionar distintas partes de lo que sería Catamarca. Muy bien, como estrategia, espectacular. Uh -huh. eh, bueno, quedamos en hablar de las terrazas, ¿qué son las terrazas? ¿Cuáles eran las características? ¿Qué podemos aprender? Porque de eso también podemos aplicarlos hoy, supongo, ¿no? Eh, que sí, es una de las formas de trabajo eh, más antiguas que existen en cuanto a, a la producción de alimentos. En, estas, en estos lugares, por ejemplo, dependiendo de las características climáticas, se cultivaba papa o se cultivaba maíz. Entonces, ¿y qué, qué permitía esto? Una vez de cultivado, eh, cosechado el producto también genera un pasto muy particular que se llaman C3 o C4, que eh, tanto la llama como otros animales van a pastorear allí para tener una buena alimentación. si pueden ver, hay una persona parada allí, como por lo menos para que tengan una idea del tamaño y de las características del largo. Este tipo de terrazas de cultivo tienen entre 90 y 100 metros de largo. Fíjense que son entre 50 y 70 filas de piedra, que se arma como un banco para poder trabajar la tierra en ese lugar. Las condiciones de aridez de la provincia de Catamarca estimularon a que las poblaciones eh, agrícolas sedentarias de los primeros tiempos del, de la era cristiana modifiquen la naturaleza y generen estos espacios para producir sus alimentos. Entonces, en las zonas de... Una altura promedio entre... Nosotros vivimos hoy en día un, a unos 600 metros sobre el nivel del mar. A partir de los eh, 700, 800 metros empiezan a haber ocupaciones de terraza de cultivo donde se producía maíz. Por sobre los 2000 metros de altura hay variaciones de, de clima, la temperatura es un poco a la noche más fría, entonces en esos lugares se utilizó para producir papas. No, ya el maíz no crece en esa zona, y en los análisis que nosotros hicimos se llaman fitolitos. Nos da esta variación, por ejemplo, para el Valle de Catamarca, hasta cierta altura se produce maíz para comer, un maíz chiquitito que se llama sea maíz, un tamañito así de maíz que no es distinto al que nosotros conocemos del choclo, pero va dándole la pauta para que la mayoría de la población haga este tipo de bancadas como se puede ver acá abajo, que es un muro, que tiene una característica particular. La mayoría de las piedras tienen su cara plana hacia afuera, es decir, aquella persona que sube a la montaña va a encontrarse con este tipo de muros y tiene una impronta arquitectónica vinculada a un periodo cultural de una sociedad. Esta mayoría de estos muros son de la cultura aguada, que van a tener una diferenciación en cuanto al ordenamiento de los mampuestos se llaman las piedras, con respecto al incaico, que va a haber otra variación allí. Entonces, la cultura de la guada va a ocupar diversos sectores, tanto altitudinales como de la provincia de Catamarca, para tener una disponibilidad de alimentos en distinto tiempo y en distintas condiciones. ¿Por qué? Porque en, ese momento, en esa época no existían eh, fungicidas ni para eh, atacar cualquier tipo de plagas. Entonces, la única manera que tenía la población de surtirse de alimentos es ocupar distintos nichos ecológicos, y producir distintas terrazas, y en esas terrazas tener alimentos disponibles en la época que se cultiva acá en esta provincia, son las fechas de cuando empieza la primavera, es decir, el 1 de octubre, como nosotros conocemos en el ritual de la Pachamama, empieza la preparación de la tierra. En septiembre se empiezan a poner las semillas, y tenemos todo el proceso de cosecha recién para fines de diciembre, en enero eh, es otra tanda, y en marzo es la tercera. Entonces, en esos tres momentos se levanta la cosecha de todo lo producido. En el invierno no hay ¿En, quien, Entonces, eh, la terraza es... Ay, bueno, justo, no sé no si se, ¿Es se escucha. Es ¿No? ¿Cómo? Es un elemento artificial producido por el hombre para generarse sus condiciones de producción agrícola. Ah, no era pero ahí la época de la en la aguada. zona de Pampa. ¿Cómo? Eso entendí. Es propio de la aguada, de la, de, de la época de la aguada. Esto ¿Es que es estamos viendo, de... sí, sí. Ah, o sea, este frente es la característica de, de, de la proceso de cultural. Ajá. de la arriba, aguada. en el, en el margen superior van a ver ahí a tres personas en, en un. Acá, sí. Que se ve ahí como unas piedras levantadas. Bueno, eso es un canchón de cultivo. Eso está a una altura de 2.500 metros, donde eh, la población, que también está vinculada con la cultura de la Aguada, generó unos procesos de roturación de la tierra. Es decir, arman un cuadrado un rectángulo cercado con piedras y ahí se trabaja, se mueve la tierra y se cosecha y se cultiva en ese lugar así como espacios muy particulares. Y lo que va a generar eso es que tengan después mejores pasturas alrededor. La particularidad de esas zonas es que eh, ya tenemos a, arriba de los 2.000, 2.200 metros, no hay árboles en el cerro. Ya tenemos vegetación de altura, son pastizales. Y mayormente en esa zona solían pastar tanto eh, llamas como guanacos, que son los animales, la llama es el animal doméstico, de la que las poblaciones agrícolas van a tomar su carne, hueso, cuero, para producir distintos tipos de artefactos, además de alimentarse, van a hacer mm -hmm. herramientas, ropa, zapatos, con este tipo de, de animalitos. O sea, se consumía de manera íntegra. Y en el caso sí. del guanaco, como es silvestre, había que cazarlos. Uh -huh. Entonces uno decía, bueno, si no tiene un arma de fuego, es difícil cazar un guanaco hay que hacer toda una serie de estrategias para poder evitar que el viento eh, le avise al guanaco que los humanos están llegando. Entonces estos cazadores, que eran agricultores también, hacían una serie de parapetos, es decir, unos muritos parecidos al de las terrazas, y se escondían detrás de ella. Para que el viento no eh, le avise. Los humanos tenemos un olor muy particular, que los animales nos huelen a una gran distancia. Entonces, eh, estos cazadores, agricultores, ya conocían la dinámica de los guanacos, entonces se corta el viento por otro lado, y van y se asientan en estos espacios. Como las pasturas son abundantes en la zona, los guanacos van a comer cerca de los lugares de, de caza. Y de ahí ya lo tienen a tiro para eh, una aceptada, tanto con una, eh, una lanza o con una tiradera. La tiradera es una herramienta chiquitita, más o menos de ese tamaño, unos 30 centímetros, que en un extremo tiene un ganchito y del otro lado como una manija. Allí se pone la parte de un astil, que es una flecha, con la punta de, de proyectil en piedra, y eso hace que la fuerza del brazo se multiplique y me dé mayor distancia y mayor efectividad a la hora de cazar. Entonces esas son las herramientas que utilizaba esta sociedad para poder cazar sus alimentos. Tanto sean eh, guanacos, eh, pájaros como la charata, por ejemplo, que vamos a encontrar por todas partes, la chuña, son distintos tipos de aves que se consumían. Eh, sabemos eso porque los restos de las comidas en los lugares que nosotros excavamos forman parte de estos animales, huesos de camelio, tanto de llama como de chuña, de haber comido pájaros, no había, eh, la charata es, por ejemplo, una gallinacia que hoy en día se consume porque la mayoría de la gente come pollo, come gallina, que es la que fue traída de España. Entonces, la modificación de las dietas, la modificación en la alimentación, produjo cambios en nuestra sociedad, que ya es muy difícil explicarle a la gente. Producir en una terraza de cultivo, por ejemplo, un alimento hoy con muchas proteínas, muchos nutrientes es la quinoa, el amaranto, y estas terrazas de cultivo son muy aptas para ese tipo de producción alimentaria. Pero el tema es que están en la montaña. Nadie quiere ir a trabajar allí. Entonces hay que buscar la forma de cómo podemos unir una tecnología ancestral con un alimento ancestral para una productividad del siglo XXI. Entonces la arqueología sí, puede sí. dar herramientas para eso y que en muchas partes de las provincias, tanto del noroeste argentino como en Bolivia, se está consumiendo poquito Y es un alimento que es mucho mejor que la harina común que nosotros comemos la harina de trigo la harina de maíz uh -huh. bueno eh, Ezequiel me encantó me encantó toda la información que nos diste que nos regalaste porque realmente es algo un conocimiento que no se lo puede compartir sí sí sí que compartiste y porque no es fácil conseguir esto que nos acabas de, de transmitir eh, me gustaría, como para cerrar este espacio, ya te estoy invitando para un nuevo programa, me parece que bueno, hay bueno. tanto, tanto por contar, y, y me encantaría que lo puedas hacer, me gustaría que les regales a la gente consejos, sugerencias, porque hay gente que tiene tanto campo, tanta tierra, y que por ahí es como que están buscando un trabajo hacia afuera, y cuando pueden trabajar su propia tierra, no sé si... Sí, compartís algo de lo que yo estoy... Sí, eh, yo no sé si sería consejo. También hay que ver... Bueno, recomendaciones. Eh, los, los estímulos, los estímulos que tiene cada uno. Esto sí, de lo que sí, te decía sí. de la quinoa, eh, es una planta que es muy benigna, soporta... Cuando es chiquita es lo más conflictivo, porque hay que cuidar que no se lo coman los animales. Pero una vez que creció ya empieza a generar su propia producción y en cuanto a características de mercado, está muy bien insertada y genera mucha producción. Pero eh, también hay que ver, eh, hay mucha gente que vive en la zona de campo, que vive en, la zona de, en las zonas rurales, y no ven como salidas laborales este tipo de actividades. Entonces, falta información, eso se puede trabajar conjuntamente con el INTA, por el tema de información, para el tema de la producción local. El INTA está dando mucha ayuda, a gente que mm. quiera eh, trabajar este tipo de cultivos. Ah, y eso va a bueno. generar una, una producción eh, local, ingresos eh, económicos muy importantes, sí. pero eh, no tiene difusión. Esa es una de las grandes, sí. Las grandes problemas. Sí, sí, sí, sí, buenísimo. Te y después, bueno, es, es, está el tema de que la mayoría de la gente quiere venir a la ciudad, a vivir en la ciudad por las condiciones económicas. Y bueno, no todos en la ciudad tienen las mismas posibilidades. Entonces, genera un proceso de tensión en la cual, si no se consigue trabajo, dejo mi lugar de origen en el cual podría tener otras posibilidades. Lo bueno es que, eh, utilizando las herramientas tecnológicas, las computadoras, teléfonos, nos podamos conectar para buscar canales de conexión. Porque yo puedo conocer a determinado tipo de personas y los puedo contactar con otros y hacer de nexo, uh -huh. para que puedan generar, pero la idea en cuanto a proyecto tiene que salir de cada uno. O juntarse varias personas, y bueno, va el estímulo de cada uno en qué, qué quieren hacer. El eh, turismo sí. es otra herramienta vinculada uh -huh. mucho con la arqueología. Sí. Entonces hay, hay mucho en Catamarca de arqueológico eh, que se puede complementar tanto con lo gastronómico, con lo hotelero, y un atractivo más para hacer un recorrido. Entonces, son otras formas. Quien, por ejemplo, la gente que nos esté escuchando y que digan, bueno, uh -huh. se tiene que acercar al INTI, hay alguna página, si ¿Sí quiere trabajar con alguna de estas sugerencias. En, o, en el caso ¿qué? nuestro tenemos una página de Instagram, una página de Facebook, que es GEA, Grupos de Estudios Arqueológicos, es muy sencillo, uno pone GEA en el Facebook y le va a salir, ahí se pueden conectar con nosotros o también nos pueden ubicar en la Universidad de Catamarca, en el caso mío, por ejemplo, yo trabajo en la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Arqueología, cualquiera de esos, de esos ámbitos, nos podemos contactar y, y tener una... ¿Así una sería? Setan. ¿GEA? Exacto, sí. Grupo Así. de Estudios Arqueológicos. Ah, bien, perfecto. Eh, o si no, también eh, la provincia tiene un, un área en turismo que eh, se llama Dirección Provincial de Antropología, que ahí los pueden asesorar con respecto a los sitios arqueológicos, cómo llevarlos a una actividad turística, cómo insertarlos dentro de una dinámica que les sea factible, tanto en el interior tenemos muchas comunidades originarias que van a, Buscar una dinámica económica vinculado a sitios arqueológicos, o gente qué que se llama zona de Tinogasta, hay muchos sitios arqueológicos en Tinogasta que están muy vinculados con la producción vitivinícola. Entonces hacer esa asociación te permite tener un espectro un poco más para mostrarle a los turistas que van a la zona. O también para Fiambalá ocurre lo mismo. Entonces en esa información hay mucho, mucho para hacer. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Eh, me encantó toda la información que compartiste y bueno, y nos vamos a estar encontrando próximamente en otra entrevista seguramente. Y e invito a la gente que nos está acompañando que si les sirve, y si creen que les puede servir esta información, algún amigo, alguien de la familia, o que pueda eh, hacer alguna de estas tareas que estaba comentando. Eh, licenciado Fonseca, eh, compártanla, no dejen esta información. Necesitamos enriquecernos, ver de qué maneras creamos redes para que podamos eh, prosperar y aprovechar nuestra región. Tenemos muchísimo por dar y conocer, así que bueno, ayúdanos a que este mensaje eh, pueda llegar a la gente que lo necesita. Así que bueno, hasta aquí llegamos, eh, Siquiel. Está bien, gracias. Eh, eh, eh, forma para que podamos difundir esto y se conozca, así que bueno, volveremos a ver en otro encuentro. Así es. Muchísimas gracias bueno. y nos bueno. encontramos el próximo viernes a las 16 horas a la gente que nos acompaña. Chau, chau. Chau. Gracias.